Hola, soy Landy Carita Contenta. Bienvenidos a esta parodia de Hola, soy Germán XD. No se lo tomen como si estuviera copiándole, solo es una miniserie para entretener o sacar alguna risa. Que no doy ninguna risa XD, pero más para pasarla bien, D. Bueno como paso mucho tiempo del último episodio creo que el último fue los Media pero no importa empecemos. ¿Qué es la escuela? La escuela básicamente es, una prison xD, como, el profesor que borra todo de la pizarra, una tortura carita enojada, y los compañeros, uno de los más pesados serían esos que pierden algo y le dice a la profesora, no se me pierde un lápiz, y todos se quedan como si quisieran matarlo por ser insoportable, bueno eso sería como poner un ejemplo. Pero la escuela es como un lugar que mandan, mil tareas, tres, exámenes. Pero en las clases en línea son como, millones pero millones millones de tareas para mañana. Bueno es el fin del video espero que les haya gustado, y recuerden no sean como ese niño que se le perdió de lápiz. Chao. Tal vez haga videos en otro mes.